Horóscopo de Capricornio para hoy. 20 de Marzo de 2018. Tienes muchas cosas que probar en este momento. Luego de algunos reveses y reajustes, realmente necesitas avanzar en tu trabajo si no quieres seguir perdiendo el tiempo. Por lo tanto, checa tus opciones e invierte toda tu energía en aquellos que sean tus mayores intereses, ya sea en el trabajo o la escuela. Es hora de volver a sentir la acción no es momento para soñar. En la descripción del video encontrarás tu horóscopo completo de amor, salud, dinero y fortuna. También encontrarás el horóscopo de parejas y tus números de la suerte. Visita de online para ver tu horóscopo todos los días antes de las 6 a.m. horario de México. No olvides suscribirte y activar la campanita.